Con la llegada del frío y la nieve, podemos encontrar en el suelo superficies heladas. Para evitar caídas y resbalones, sigue estos consejos. Sé precavido, nunca camines por un lago o río helados. El calzado es muy importante, debe protegerte del frío y del agua. Evita las suelas lisas. Camina con los pasos del pingüino, ayudando a extender tu centro de gravedad. Coloca los pies hacia afuera, extiende los brazos un poco hacia los lados y da pasos muy cortos o arrastrando los pies. Inclínate ligeramente hacia adelante y apoya toda la planta del pie en cada paso. Nunca andes de puntillas. Usa ropa de abrigo, mejor si es acolchada y gruesa, para protegerte en caso de caída. Si te resbalas y caes, trata de caer de lado, evitando parar el golpe con las rodillas, muñecas o con la columna. Y disfruta de la nieve.